Soy Kelsey, soy una mujer trabajadora. Me llamo Lala Fernández, yo soy en la Fundación Alas Madrid. Mi nombre es Beatriz y soy una mujer trabajadora. Casilda, vengo de Alga, de Madrid. Yo soy trabajadora. Yo también trabajo. Soy una trabajadora y más, y sí, me siento muy feliz. Soy una mujer trabajadora. Soy una mujer trabajadora. Gracias a mi trabajo. Estoy feliz y vos en mi casa. Mi, mi trabajo me aporta autonomía y mucha, y mu, mucha felicidad y un sueldo. No está discapacidad, no se impide trabajar. Tenemos un proceso de vida. ¡Sí!